¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Slipintora y aquí estamos en otro vídeo de Pokémon Masters ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, mi, mi, mi intención es maxear al máximo posible el solgaleo, como sea Así que vamos, ya he ido cogiendo objetos y demás, prometí que esto lo iba a hacer Vamos a ver, creo que sí podía subirlo, pero el momento que lo tengo filtrado Vamos a eliminar el filtro, ponemos solo a cero. Y aquí está el sol, Galeo. Y lo vamos a subir al 120. Mi intención es subirlo al máximo y usarlo. Venga. Me duele, me duele. Pero vamos a hacerlo. ¿Tenemos que hacerlo? A ver. Um, creo que poca gente lo ha subido así en vídeo. Vamos a aumentarle el nivel. Está aquí. Y bueno, creo que tengo libros suficientes, pero si se los pongo todos en oro, vamos a ver cuántos necesita del 100 al 120 Ups <ríe> Del 100 al 120 necesita 364 de oro, o bueno Digamos que más bien la combinación óptima A ver, que ya la armé para que ustedes lo vean Sería esta Esta es la, la, la configuración Óptima para gastar lo menos posible eh, Yo no me pienso Gastar 363 libros de oro Que esto cuesta conseguirlo Una barbaridad Así que vamos a utilizar un poquito más Los de plata del nivel 2 Vamos a bajar aquí No sé 200 me parece mucho Vamos a usar solo 100. Vamos a ver qué se puede hacer solo con 100. Bueno, no, 100 no. Mira, vamos a quedarnos con 550. Vamos a usar 145. Vamos a ver cuántos de plata tengo que usar. Uy. Esto duele, ¿eh? No, que va, que va, que va. No lo podemos hacer así. Hay que gastar más de oro. Bueno, venga, vamos, me voy a quedar con 500 de oro Ajá, A ver si termina de bajar Bueno Vamos a usar 50 más Un día de esto. No se puede elegir el número directamente Venga, vamos a ir con esto Bueno. bueno Esto ya Me va gustando más, creo Que va, sigue siendo demasiado Fíjate, fíjate Que va Demasiado Bueno Para subir de 100 a 120 hay que gastar bastante Uf, Que me da una pena Tremenda A ver 500. Me voy a quedar con 500 también Uf. Y aquí también me voy a quedar con 500 Y ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo Para no gastar tanto Usamos 1, 1 y 1 1, 1 y 1 1, 1 y 1 Y así hasta volvernos locos ya me perdí <ríe> da igual, venga, vamos a hacer así 480 480 480, que va 475 475 475 470 470 <ríe> 470 4,70 4,60 Venga, 4,60 4,60 4,60, 460. que va Me voy a tener que quedar con 450 de cada uno Me da 4,50 uh, Que va, menos Pues sí, menos Menos, 4,40 4,40 Y un poquito más, quizás 4.40 4.35 4.30 Me sigue pareciendo demasiado, ¿eh? 4.25 4.25 No, 426 cuatro 426 de 426. aquí es demasiado, aquí... vamos a jugar ahora un poquito con estos dos, no, ya está, de este sí que... del... del de bronce me da igual gastar lo que sea bueno, me voy a gastar todo esto Y vamos a subir al Sol Galeo al 120 Wow <risa> Sería mi segundo 120 junto con Mewtwo y, y, y sí, nos vamos a ir a la tienda Perdón, tienda, vamos a canjear objetos Ya me he gastado mmm, en dos potenciadores de Sol Galeo Ahora mismo no puedo más, porque me faltan unos poquitos, así que... Pero estos dos los prometo que los, los pienso poner, pienso conseguir esos 1.600 y 2.400, son 40.000, a ver... No, 40.000, no, 4.000 cupones, esos 4.000 cupones los pienso conseguir, ya pueden ver que me faltan poquitos. Ya con unos 70 ya tendría para uno y me faltaría eh, 2.330. Me faltan 2.330 cupones para poder conseguir el sol galeo al máximo y al tope. Por supuesto también intentaré conseguir el, el potenciador especial de sol galeo y subirlo un poquito más. Bueno, ya por el momento esto está hecho. Y ahora para completar un poquito el vídeo. Vamos a hacer unos cuantos reclutamientos, ya saben que tengo... Uy, este no lo había visto Ya saben que tengo clavadito en la espinita aquí en el corazón con Lance que no me sale ni para atrás Estaba por hacer una multi, pero es una locura Si me sale antes de la multi pues estoy desaprovechando muchísimas tiradas Así que vamos a hacer unas cuantas tiradas unas 4, 5. No sé es que tenemos suerte. Vamos a ver la primera. Probablemente no. Este no es Lance. <ríe> Vamos a ver si nos sale. Mm. Bueno. Pues no. Lance no era. Venga, otro reclutamiento más. Venga, ¿qué decir? Suerte, suerte, suerte. ¡Uy! ¿Suerte? Nah, no hubo suerte. Venga, vamos a adelantar un poquito esto. Oh, hiedra. Vale, al menos subí a nivel 5 hiedras. Me parece bien, me parece genial. Vamos a otra más. Venga, Lance. Vente, por favor, vente, Lance. Parece que Lance no quiere venir. Bueno, bueno... Nada, es que ya los tengo. Venga, otro más, otro más. Va a ser esta tirada y otra más. Y yo creo que va a ser la última. La última va a salir Lance. Esta me a la A lana. Y vamos ahora sí a la última tirada de reclutamiento. Vamos a ver si se viene Lance. Venga, que sí. ¡Ay! No es Lars. Vamos a ver quién es. Bueno. Es que... Cuando no los tengo me da hasta rabia. No, ya, ya no voy a hacer más. Así que... Quizás para la siguiente vez que a otro vídeo me gaste esas 5.150 monedas gemas o más en dependen eh, dependencia. Porque de aquí a allá pues, puede ser que tenga muchísimas más. Así que bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes darle aquí abajo a la derecha. Y al lado tienen la campanita para estar avisados de cada vez que subo vídeos. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.